Abrir una cuenta en Google Ads es muy sencillo. Este requisito es obligatorio para encontrar tu nicho de mercado. Nos dirigimos a nuestro navegador de Google Chrome. Sin embargo, ya debes registrarte con tu usuario y contraseña. Aquí vamos a poner esto. Palabras, claves de Google. Las vamos a encontrar aquí donde dice Keyword Planner. Vamos a dar clic para entrar. Vamos a acceder. Como estamos configurando nuestra cuenta, donde dice nueva campaña, seleccione un tipo de campaña, nosotros vamos a elegir búsqueda. Vamos a elegir ventas o también tienes las opciones oportunidades de venta o tráfico al sitio web. En la opción de más abajo vamos a poner visitas al sitio web. Aquí te recomiendo que pongas la URL de tu empresa o si no, te puedes inventar una. Continuar. En configuración general vamos a dejar lo que viene por defecto, tanto en búsqueda como en ventas. El nombre de la campaña yo voy a poner relojes de hombre que es lo que voy a investigar en internet. En redes vamos a dejar activas las dos opciones. En ubicaciones por defecto viene el país de origen, pero también lo puedes cambiar acá por otros países más. Tranquilamente lo puedes cambiar sin ningún problema. Dejémoslo ahí como está. Idioma español, un presupuesto solamente como para medir la situación yo voy a poner 10 dólares la verdad no le vas a pagar nada a google sin tu autorización solamente ese es un precio referencial de lo que tú quieres invertir de manera diaria con ellos empuja dejemos tal y como están libre y lo que está aquí abajo también no le vamos a hacer absolutamente nada guardar y continuar ya estamos en el punto 3 vamos a crear nuestros anuncios para que se puedan ver de manera directa en google Okay, entonces tenemos la descripción de, esto, de nuestro primer título relojes de hombre cuando vamos a entrar en google y ponemos relojes de hombre pues nos va a salir aquí este título relojes de hombre vamos a poner el título 2 vamos a poner aquí relojes deportivos mira cómo va a cambiar en la parte derecha lo que nosotros vamos a completar tenemos ya la url es importante poner el https www.y la url que tengas Así nada, recuerda que también te la puedes inventar por el momento, ok. Entonces, eh, título 3, vamos a poner aquí relojes, por ejemplo, para hombre, deportivos y casuales. Por ejemplo, se me ocurre este titular que hasta aquí. Mira cómo va aumentando la opción que está aquí. Esto es interesante porque así es como te vas a ver en Google, ok. Descripción, vamos a poner aquí relojes. De marca, importados. Mira cómo va saliendo acá. Perfecto, vamos muy bien acá. Vamos a dar clic en guardar y continuar. Confirmar datos de pagos. Es exactamente donde estamos generando toda esta información. Ahora vamos a poner la opción que dice quiero recibir información sobre rendimiento, ofertas y un largo, etcétera Información sobre el cliente. Eh, tipo de cuenta. Empresa, sí, también puede ser empresa o también puede ser particular. Depende de lo que quieras hacer aquí, nombre Henry Pineda, línea de dirección, obviamente vamos a poner aquí tu dirección. En la opción de configuración facturación, simplemente tienes que llenar todos los datos de acuerdo a lo que te está pidiendo. Ahora, algo muy importante es que si vas a necesitar registrar una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito actualizada de tu banco, pues no hay ningún problema. Al final, ponemos aceptamos los términos y condiciones de Google Ads y ponemos enviar. Enhorabuena, ya has terminado el proceso, vamos a dar clic en explorar campaña. Ahora vamos a dar clic donde dice listo. Para adquirir el libro Social Media Marketing, debajo del video te dejo la descripción del mismo. Suscríbete a mi canal, activa la campanita para recibir notificaciones.